Colombia Manas es un proyecto que está unido. Yo tengo esa buena noticia para el país. Tenemos diversidad de opiniones porque somos un movimiento dinámico, vivo, que entiende las transformaciones de la sociedad. Hay desde el sector alternativo diversas candidaturas, pero hay un procedimiento para que nos pongamos de acuerdo. Es la consulta interpartidista. Y la consulta interpartidista, por ejemplo, en Bogotá, va a permitir que escojamos una sola persona para que asuma la candidatura a la alcaldía de Bogotá. Y les puedo asegurar que esa persona que se escoja, que espero sea yo, va a ser el próximo alcalde de Bogotá. Pasa la voz. Periodismo Libre.